Te doy la bienvenida a un nuevo ejercicio, nuevo video de integrales. Te invito a que pauses el video y lo resuelvas por ti mismo, por ti misma. Y ahorita lo vamos a comparar, lo vamos a explicar y ver qué tal te fue. ¿Ok? Empecemos. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Vamos con el ejercicio, muchachos. Vamos a resolver esta integral que tú ves acá. Lo primero que te tiene que llamar la atención, la verdad, es que tú tienes básicamente x que es un término polinómico multiplicándose por seno cuadrado que es un término trigonométrico pero el seno está elevado al cuadrado si tú intentas empezar de una vez a resolver acá con seno al cuadrado con derivación e eh, integración por partes te, eh, vas a sentir que de cierta manera va a haber como un camino de tranca y el detalle está en ese término que está al cuadrado para el caso del seno entonces allí es donde tenemos que hacer la transformación de esa expresión trigonométrica. Y la pregunta de los 100 millones es ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer esa transformación? Recuerda que la idea sería tener términos eh, de potencia 1. No importa que el seno de x internamente tenga otro valor porque tú sabes que ahí podemos hacer cambio de variables sin ningún problema. Eh, por eh, lo que sería pensar la regla de la cadena inversa, por así decirlo. Entonces acá la clave está en intercambiar ese fulano seno al cuadrado de x por algo, atención, por algo, ya sea seno o coseno con potencia 1. Entonces la meta es llegar a esto. ¿Cómo llegamos allá? Recuerda, porfa, que hay algo con respecto al seno del ángulo medio. Si tú tienes el seno del ángulo medio de casualidad, si es el ángulo medio, recuerda que esto es más menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno del ángulo doble, porque si allá está la mitad, aquí está el doble, dividido entre 2, ¿ok? Dividido entre 2, entonces aquí, básicamente tú dices, bueno, si elevamos el cuadrado a ambos lados, sería el seno al cuadrado de alfa medios, igual a quién, a 1 sobre 1 eh, medio, le iba a colocar así mejor separado una vez, un medio menos el coseno de alfa dividido entre 2. Si quieres lo puedes representar así. Y mira que básicamente ya prácticamente tenemos todo. O sea, ya podemos transformar ese seno cuadrado de x en algo, en algo que en el fondo para nosotros va a quedar sin potencia 2 ni nada por el estilo. Pero como nosotros tenemos x, si nosotros aquí, mira, si nosotros acá colocamos x, es la mitad del ángulo pues aquí entonces iría 2x sería coseno de 2x porque es el doble porque allá está la mitad y aquí va el doble ok entonces en el fondo es básicamente la representación de y entender qué rayo es el seno del ángulo medio entonces por así decirlo en vez de yo quise empezar desde acá porque es el que más se conoce para no soltarte por así decirlo como que mira de aquí está de este truco de Howard número 58 vamos a hacer tal cosa no Tú ya vas a poder entender de dónde viene el asunto. Si quieres lo dejas así o también lo puedes representar como un medio que multiplica a 1 menos coseno de 2x. ¿Ok? Lo puedes representar así. Eh, mira que puedes sacar factor común aquí el un medio y te quedaría de esta manera. ¿Ok? Entonces en el fondo para nosotros voy a quitar ya esto que está aquí. Esta es la transformación de la expresión que tenemos arriba en la integral y de esa manera ya no tenemos potencia cuadrática. ¿Ok? No tenemos nada elevado al cuadrado. Quiere decir que esto es la integral de quién? De x que multiplica a un medio, pero ese un medio, if you want, si tú quieres los pones afuera de una vez, un medio de x que multiplica a 1 menos el coseno de 2x. ¿De acuerdo? Y a esto tocaría el de x final. ¿Qué sucede aquí? Ok, la x podría multiplicar distributivamente a los dos términos, ¿de acuerdo? Entonces quedaría la integral de x de x, ya eso es x al cuadrado entre 2, y la integral de x, eh, menos, la integral de x por coseno de 2x. Eso lo puedes trabajar con integración por partes porque ya el coseno no tiene potencia cuadrática y ya tienes quién es u y ya tienes quién es de u para que hagas toda la cuenta completa. Si quieres, pausa el video aquí y dale con todo hasta el final para que veas luego cuánto te da si no has llegado todavía a la resolución, pero ahí lo podemos entonces ir comprobando. ¿De acuerdo? Entonces voy a seleccionar acá esto como un recuadrito de lo que estamos utilizando. Vamos a eh, técnicamente a, a reescribir nuestra bella integral. Mira que voy a copiar esto que tenemos acá un momentico. ¿Ok? Acá abajito. Entonces esto lo puedo pasar para acá un momentico y esto lo voy a subir y lo voy a reescribir. Mira que sería entonces la integral de quién? De x de x menos, ok, un medio, cuidado aquí con este un medio, un medio de lo que sería la integral de x por el coseno de 2x de x. La primera ya sabes, la primera ya sabes que es integral Técnicamente x al cuadrado sobre 2, por un medio sería x al cuadrado entre 4, más una constante c, pero vamos a resolver entonces esta integral que también está multiplicada por un medio. Cuidadito y no te me vayas a confundir con ella. Vamos a dejarla así un segundito, nos vamos a traer esta para acá sin el 1 medio, ¿ok? Sin el 1 medio, vamos a trabajarla aquí aparte, ¿de acuerdo? Sin ese 1 medio que puede decirse que está en el fondo como que estorbando, para nosotros lo vamos a dejar así x, atención, u para nosotros sería x y dv, ok, dv para la integración por partes sería el coseno de 2x de x. De acá tendríamos entonces que du, ok, du es igual a dx porque es la derivada de u y en el caso de b que es la integral, Tocaría para poder conseguir quién rayos es B, es la integral del coseno de 2x de x. Ahí puedes, si quieres integrar eh, hacer cambio de variable, puedes llamar eh, que t es igual a 2x. Entonces, dt sería dos veces dx. ¿Ok? Y mira entonces que dx es igual a dt sobre 2. Si quieres, haces integración por eh, cambio de variable diciendo que v sería la integral del coseno de t por dt medios. La integral del coseno es el seno. Recuerda que el seno es la que tú derivas y te da igual al coseno. Entonces sería seno de t entre 2. ¿Y quién es t? 2x. Entonces mira que v es igual al seno de 2x sobre 2. Más una constante en tal caso, pero la constante al final ya estás claro, estás clara que lo vamos a reescribir en, en la solución final del ejercicio. Todas las constantes se van sumando y se van a, a, acoplando, por así llamarlo. Entonces, si tú derivas esto, para que tú compruebes, la derivada de esto sería la derivada del seno es el coseno, coseno de 2x por la derivada interna que es 2, y si simplificas, mira que te da el coseno de 2x. Entonces ya tienes quién es u, ya tienes quién es b, ya tienes quién es du y ya tienes quién es dv. Recuerda entonces que esta integral sería. Un día vi una vaca sin colita vestida de uniforme. La integral de u de b es igual a la multiplicación de u por b menos la integral de b de u. ¿Quién es u? X. ¿Quién es b esta cosa? Entonces x por el seno de 2x entre 2 menos la integral de b, ¿ok? ¿Quién es b? Esta que está aquí por du, que du sabemos que es de x en ese caso. Sustituimos, ¿ok? Sustituimos, entonces sería. U de B es igual a U por B, es decir, X por esto que está aquí abajo, seno de 2X entre 2, y yo por matemática y por reescribirlo lo voy a poner así, un medio de X seno de 2X, menos B de U, B es este, que sería seno de 2X sobre 2 de U, mira que para nosotros de U es simplemente nuestro de X que está allí, por lo tanto sería aquí colocar de U que es de X. Entonces nos tocaría ahora volver a integrar en este caso. Mira que esa integral que está allí, básicamente es esto mismo, solo que ya no es coseno sino seno, el cambio de variable sigue siendo el 2x. Eh, la integral del seno es menos coseno, recuerda que menos coseno es la que tú derivas y te da seno positivo. ¿Y qué significa esto? Que con este negativo que está aquí, como esta integral va a dar negativo, con este menos da más. Este 1 medio lo colocamos afuera, pero esta integral, te invito a que pauses el video y lo hagas, esta integral quedaría menos coseno de 2x entre 2 por el 1 medio, que es este que está aquí afuera, que haría un cuarto coseno de 2x, ¿ok? Y a todo esto le sumamos c. Y queda positivo porque menos por menos quedaría más. Entonces ahí te invito a que hagas la, la operación. De todas maneras, yo por no dejar... Ya te lo expliqué, espero que hayas pausado el video, aquí lo voy a hacer rapidito, mira que por ejemplo el cambio de variable W igual a 2X, este diferencial sería 2DX, por lo tanto DX es igual a este diferencial entre 2. Cuando tú integras en este caso quedaría para nosotros la integral del seno de W esto dividido entre 2 con este medio que está aquí quedaría un cuarto afuera. Y por quedar ese un cuarto afuera, que es el que te estaba diciendo, ok. Esta integral es menos coseno, porque el menos coseno es la que tú derivas y te da seno positivo. Entonces, si esto es así, esta sería menos un cuarto coseno de W, W, por si acaso, dependiendo de donde estés w o w, que es dos veces x y por eso te comenté que era menos un cuarto coseno de 2x pero en nuestro ejercicio en nuestro ejercicio mira que tenemos un menos afuera colocaríamos un más entonces en ese caso nuestra bella integral nuestra bella integral tú puedes ir mirando cómo debería ir quedando ¿no? entonces ahí tú básicamente tú te pones a sacar toda la cuenta dices mira para nosotros en esta ocasión eh, hacemos la integración por partes qué operación matemática es la que nos estaría quedando tú empiezas a mirar Cómo, cómo es el resultado final y simplemente lo vas planteando. De verdad, es muy muy práctico y ya creo que podrías ir, ir tanteando hacia dónde va todo el cuento. Cómo va a quedar la, la resolución, cómo va a quedar nuestro ejercicio final. Vamos a colocar aquí entonces esta integral acá abajito para que veas cómo aquí simplemente quitamos ese menos, colocamos un más. Y sería un cuarto del coseno de 2x más c. Entonces para nosotros técnicamente, esta sería, la, ojo, pilas, esta sería la resolución de esta integral. Pero esta integral no es la que nosotros estamos trabajando desde un principio. Ten cuidadito con eso. No, que esta es la solución del ejercicio. ah uh ah -uh. nosotros apenas estamos resolviendo es para nosotros técnicamente quién sería esta integral que está aquí. Mira que entonces, en nuestro ejercicio, recapitulemos un momentico, voy a hacer zoom out para que hagamos una cuenta aquí eh, rapidito. Observa que en nuestro caso, lo que estamos haciendo es, primero, transformamos la expresión, vamos a ponerme aquí en grandecito, transformamos esta expresión que está aquí arriba, ¿ok? Esta expresión que está aquí arriba la transformamos, quitamos el cuadrado con lo que es el ángulo medio, llevamos para acá, separamos en dos integrales, y esta integral que está aquí es la que hicimos por... E integración por partes, que el resultado de esa integral es esta que tenemos aquí abajo en nuestro eh, recuadro, ¿de acuerdo? entonces esta integral que está aquí mira que la voy a, me la voy a copiar para llevarla hasta allá arriba es lo importante hacer las cosas con calma, ¿sí? esa integral que está allí, mira que está sería todo esto, pero pilas, pilas, pilas pilas, porque esa integral tiene un medio multiplicado afuera, ¿ok? Esa integral tiene un medio multiplicado afuera, aquí, y no lo hemos colocado. Quiere decir que todo esto, esto se multiplica por un medio, y esta otra también se multiplicaría por un medio. Entonces, ¿cómo quedaría todo el asunto? Aquí sería un cuarto x seno, eh, seno de 2x, aquí sería un octavo coseno de 2x más una constante, porque está multiplicando por un medio, pero también el un medio es negativo. Entonces, por eso es importante detectar de qué es lo que vamos a sustituir, ¿no? Entonces para nosotros aquí, observa que lo voy a hacer así. Sería la primera integral que habíamos dicho x al cuadrado sobre 2 con ese 1 medio sería 1 cuarto de x al cuadrado, ¿ok? Sería el resultado de esa primera integral y luego menos menos el 1 medio que multiplica cada uno de estos términos menos 1 medio por ese 1 medio este sería menos 1 cuarto lo voy a traer para acá y el otro si yo multiplico esto por menos un medio primero quedaría negativo y sería un octavo entonces hay que tener mucho cuidado hacer las cosas la verdad con toda la calma del mundo y en este caso ya ahora sí sería la solución de nuestro ejercicio que te invito yo como siempre aparte por favor no olvides no olvides voy a resaltar esto así no olvides aparte colocar el resultado de tu integral. ¿Qué es lo que tú estás calculando? Tú estás calculando esta integral que está aquí y esa integral, ¿cuánto te está dando? Todo esto que tú ves acá. Y este sería entonces para nosotros el resultado de nuestro ejercicio.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 por seno cuadrado de x es igual a esto que está aquí en rojo un cuarto de x al cuadrado menos un cuarto de x por seno de 2x menos un octavo coseno de 2x más c <risa> espero que te haya gustado espero que haya quedado claro la idea es que hagas las cosas con calma que poco a poco tú hagas todo el trabajo aquí está la resolución final y con esto cerramos este ejercicio poco a poco le vas a ir practicando llegando a cada uno de los resultados y así vas aprendiendo porque aquí en epsilon academy lo que aprendes no se olvida. Te, te espero en un próximo video. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.